Hola chicos, me llamo Larisa, soy médica y en este vídeo os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre bormixil. Las cápsulas de bormixil son 100% naturales, diseñadas para eliminar completamente las infecciones parasitarias. No es buena idea tener gusanos vivos en el intestino, los pulmones, los ojos solamente. Y muchos de ellos pueden alcanzar felizmente hasta medio metro de longitud. Aunque lleves un estilo de vida muy saludable, no eres inmune. En los adultos, la parasitosis intestinal también puede provocar complicaciones si no se trata adecuadamente. Algunos ejemplos son, diarrea crónica, anemia, obstrucción biliar, obstrucción intestinal, que también puede darse en niños, afecciones respiratorias, apendicitis aguda y absceso hepático. La mejor manera de prevenir o detener estas infecciones parasitarias es llevar a cabo el tratamiento adecuado y utilizar medicamentos específicos. En este caso, bormixil es la mejor solución. Bormixil es un complejo de sustancias naturales para la eliminación de parásitos. Los ingredientes naturales del remedio contribuyen a la eliminación segura de todo tipo de parásitos y sus productos de descomposición, promoviendo la salud y el bienestar general, así como docenas de otros beneficios. Esta fórmula es diferente a cualquier otra fórmula antiparasitaria probada anteriormente. La mejora se puede observar inmediatamente, incluso en las primeras semanas de uso. Bormixil contribuye a la rápida regeneración de los órganos dañados por los parásitos tras la intoxicación y a la normalización de los procesos metabólicos. Permite que el sistema digestivo extraiga la cantidad adecuada de nutrientes de los alimentos, haciéndonos más sanos y felices. Sin embargo, puedo decirte que el mayor cambio será en tu confianza, deshaciéndote por fin de los parásitos que te han estado molestando durante tanto tiempo. Los expertos recomiendan tomar una cápsula de bormixil una vez al día con un vaso de agua. La dosis debe tomarse después de las comidas. No se salte una sola dosis hasta que el tratamiento sea correcto. Miles de clientes de todo el mundo han probado y aprobado bormixil. Dicen estar impresionados por los efectos positivos del producto. El producto se fabrica en un laboratorio que cumple todas las normas de calidad de la UE utilizando tecnología moderna y los mejores ingredientes. Bormixil puede adquirirse en línea a través del enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Simplemente haga clic en el enlace y será redirigido a la página web oficial del fabricante para realizar su pedido. Una vez rellenado el formulario, espere la llamada de un agente que decidirá con usted las cantidades a pedir. Bormixil no está disponible en farmacias ni en Amazon, solo en la página web oficial pero date prisa. Cada día, miles de personas de todo el mundo descubren esta extraordinaria fórmula y piden hasta seis unidades o más a la vez. Para mantener la calidad y la eficacia del producto, la producción de bormixil es limitada. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente la oferta. Por lo tanto, actúe rápidamente para comprarlo antes de que se agoten las existencias. Tenga en cuenta que este producto solo se vende en la página web oficial. Los sitios web de terceros son una estafa y una copia.